Imaginaros que tengo este circuito, que es un convertidor eh, directo, reductor. Normalmente el convertidor reductor se caracteriza mm. pues porque tiene, si observáis, el eh, S está en serie con la propia bobina, ¿vale? Es un convertidor directo. La bata de entrada, son la tensión de, de Vs, en este caso es la que pone Vs, sería 50 voltios. El ciclo de trabajo sigue 0,4. Por tanto, la salida V0 será, en este caso, 50 por 0,4, que serían 20 voltios. ¿Vale? La bobina sería 400 microhenrios, el condensador sería 100 microfaradio, el de filtro, frecuencia 20 kHz y resistencia 20 ohms. Por tanto, la, la intensidad que circula por la carga, ¿cuánto vale? Pues será V0 partido por R, que sería en este caso 40 partido por 20, que son 2 amperios. ¿Correcto? Sería 40, que tenemos, sería 50 por 0,4, no, perdón, 20, 20, 20, 20, me he equivocado, ¿no? 20, 4, 5, 20, 20, partido por 20, 20, partido por 20, 1 amperio. Sería la, la corriente media, ¿eh? por la resistencia de carga, en este caso Z, que es una resistencia de valor 20 o Bien, y sea el convertidor de la figura, con los datos representados, suponiendo componentes ideales, suponiendo que la caída de tensión en el transistor cuando conduce es cero, suponiendo que la resistencia serie de la bobina es cero, que el condensador es ideal, que la caída de tensión en el diodo es cero, ¿vale? Suponiendo todo eso, nos dice, calcular la tensión de salida, de lo calculado sería ciclo de trabajo por tensión dentro de entrada 20 volts determinar la corriente máxima y corriente mínima, dice que el valor son 1,75 y 0,75, y el rizado de la tensión de salida. Me da los datos aquí. Esto que me está dando el resultado, ¿eh? el resultado de, de la función. Si yo con estos datos tomo la, la fórmula que teníamos de, de relación entre entrada y salida, que es ciclo de trabajo por tensión de, de entrada, serían 20, la I máxima que era V sub 0 partido por R. Vale, fijaros, no hay que saber eso de memoria. ¿Por qué? Porque yo sé que I máxima es I sub 0 más incremento de I sub L partido por 2. Lo que sí tengo que saber es cómo calculo incremento de I sub L, que es un gráfico de trabajo 2F. Lo hemos calculado al principio. Eso es lo único que tengo que saber cómo se calcula. Lo demás. Se intuye ¿no? que la I máxima es la I sub 0. Ten en cuenta que esto es, esta sería la, la corriente. Este sería el valor medio. I sub 0. Luego la I máxima será la I sub 0 más la mitad del rizado. Sustituyo y me sale 1,75. Y sustituyo y me sale 0,25. Luego el rizado en corriente. ¿eh? ¿El rizado en corriente cuánto vale? El rizado en corriente vale... 1,75 menos 0,5 son 1,5. No, sería, sería 0,75, perdón, no. Si sí, 1, 1 no, a ver, a ver. esto sería 1,75, 1,75, y esto sería 0,25. Sería 1,5. Rizado de corriente, 1,5. Y máxima, que son 1,75 menos 0,25. 1,5, el rizado de corriente. Hemos aplicado las fórmulas, que son dos o tres fórmulas que se obtienen rápidamente a partir de aplicar los conceptos. Claro, eh, alguien puede pensar, bueno, es muy sencillo si se, tiene, en, si se tiene claro el concepto. Es que eso es lo que yo quiero. Que tengáis claro los conceptos de cómo funciona durante el ON y durante el OFF y aplicáis las otras, otras fórmulas básicas que hay que aplicar y a partir de ahí se obtiene. No es que sabes lo de memoria. De memoria no vale para nada porque tengo varias configuraciones y al final te lía. Mirad, vamos a ver ya, nos queda muy poco para terminar, nos quedan 5 o 6 minutos. Eh, algunas reglas de diseño, lo, lo tenéis en la página 211 de, del HAR, Un ejemplo donde habla, página 211 del HAR en castellano. Eh, 211. Estoy mirando aquí ahora mismo. Y ahí aparecen una serie de reglas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. Hay gente que yo te digo, no a la hora de calcular, sino diseñarlo. 111. Ahí viene, efectivamente. imaginaros porque tenemos que diseñar la fuente de alimentación que a partir de una tensión de entrada de 24 voltios suministre una tensión de salida de 12 voltios con, un, con una resistencia de carga que me suministre una corriente de un amperio y el rizado en tensión puede ser del 1%. Eso sería un poco la especificación. ¿no? Entonces, qué, ¿cuáles son las consideraciones que tengo yo que tener en cuenta? Bueno, la primera de ellas es... Tened en cuenta que la L, para una frecuencia determinada que ya tengo yo que coger de funcionamiento, la L tiene que ser mayor que la L mínima, para que la corriente sea continuada. Yo calculo la L mínima y tomo, por ejemplo, un 30% por encima, o un 25% o un 20% de la L mínima. Con lo cual me aseguro que la... Eh, la corriente va a ser continuada, ¿vale? La L, L mínima. ¿Qué frecuencia tomamos? Primero, tiene que ser una frecuencia por encima del audible. Porque claro, porque si no se, se oye el ruido, en este caso, se está por debajo de los 20 kHz, que sería un poco eh, un buen oído, oye hasta 20 kHz, por encima de los 20 kHz. Pero además sabemos que cuanto mayor sea la frecuencia, menor son los valores de L y de C. Más pequeños son las inductancias y más pequeños son las, los condensadores. Muy importante la miniaturización cada vez más de la fuente de alimentación que van incorporadas en los sistemas electrónicos. Claro, entonces decimos, bueno, pues ya está, pues cojo una frecuencia muy grande. Bueno, pero cuanto mayor sea la frecuencia, mayor experiencia de conmutación tenemos. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Aquí, en esta transparencia que ya tiene su, su tiempo, dice entre 20 y 50, ¿no? Hoy día ya se cogen 60, 70, 80, 90, 100, 150 kHz, 200 kHz, que trabaja a frecuencia cercana a los 100 kHz o por encima. Porque lo miniaturiza mucho la bobina del condensador, ¿eh? En ese caso, pero claro, por contra a mayores frecuencias, mayores emisiones EMI, que son emisiones de ondas debido a las conmutaciones. Onda radiada en este caso. ¿Y qué otros parámetros de diseño hay que tener en cuenta? Por ejemplo, la corriente eficaz que circula por la bobina o por el hilo de la bobina, en este caso, la máxima corriente que tiene que soportar. Eh, la corriente de pico para el núcleo, la bobina. El condensador, que nos limita el rizado, tiene una resistencia serie y un condensador ideal, se por un condensador ideal se un, más una resistencia serie equivalente que además suele ser grande, ah, estoy bueno, hablando de y tal, pero suele ser grande en el caso del condensador electrolítico. Por eso a veces lo que se hace es utilizar de distintas tecnologías en paralelo de tal forma que la capacidad equivalente la suma y se contrarresta una resistencia con otra. El condensador es capaz de soportar el pico de tensión y corriente máxima, en este caso corriente eficaz, y el interruptor debe soportar una tensión máxima inversa y una corriente inversa. Esas son un poco las especificaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. Mirad, esto es un ejemplo concreto. Tenemos un tomado del JAR. Eh, una tensión de, de entrada, en este caso, de eh, 18 voltios. La resistencia de carga son de ohmio. El rizado en tensión va a ser menor del 0,5%. Y la tensión de entrada, la VS es la salida. Mucho cuidado con la nomenclatura cada vez de lo no llamado. es salida y la V de entrada 48. O sea que queremos pasar de 48 voltios a 18. Convertidor reductor. Calcular la bobina para que el régimen sea continuado. La tensión de pico máxima de cada dispositivo y la corriente eficaz por la bobina y por el condensador. Si yo considero por encima del audible, por ejemplo, 40 kHz, que es una frecuencia de principio que no está mal. Y Calculo la I mínima, le sumo un 25%, ese sería el valor que tomo yo de la bobina, que sería un 1.25 por el I mínima. El valor del condensador, suponiendo que la señal, en este caso de la corriente, es una señal triangular, el valor de una señal triangular, el valor eficaz se puede demostrar que es I máxima partido por raíz de 3, el valor eficaz de una señal triangular. No sé si acordáis cuando en apuntamientos de electrónica se veía el valor eficaz de una señal cuadrada, de una señal sinusoidal, de una señal triangular. Y el valor eficaz, en este caso, de eh, la señal que circula por la bobina, fijaros, por el condensador hemos supuesto que circulaba solo señal alterna. Hemos supuesto eso, ¿verdad? Filtraba. Pero por la bobina circula la corriente media, continua, más la componente alterna. ¿Vale? La componente continua es la I suele y la componente alterna es la mitad, la I máxima que es incremento de I sub L partido por 2, la mitad de, en este caso, de, de la amplitud, partido por raíz de 3, que es considerado que la señal es triangular. Claro, el valor eficaz de la señal total es la sumatoria de las componentes al cuadrado, tanto la componente continua como la componente alterna. Es un el valor eficaz de la corriente que circula por la bobina. Y para calcular, como dice el enunciado, el rizado en tensión, pues aplico la fórmula. Esta fórmula, no es que no tengamos. Esta es también aconsejo que aprendáis a deducirla. Porque general, puede ser complicado el acordarlo de la fórmula. No tiene sentido, además. Hombre, aquí puede decir: yo tengo mucha, mucha memoria y sé que es V de salida partido por 8FLC. Un número de trabajo. Pero si tú te aprendes a deducir la fórmula de aquí a tres meses, cuatro meses, cinco meses, ¿sabes cómo se deduce? Inclusive de aquí a un tiempo, con un, un, recordando un poquito los conceptos, sabrás cómo sale. Mientras que si tú te aprendes solo la fórmula de memoria, no vale prácticamente para nada. Vale para probar pasado mañana. Bien, los resultados los tenéis aquí para que lo hagáis tranquilamente en la casa. Y los resultados que me está dando es en este ejercicio que es muy simple. Bien, con esto eh, terminamos este primer bloque del tema... Para que la semana que viene vamos a ver el convertidor elevador y el convertidor reductor elevador. Son los dos que vamos a ver.